Muchas gracias compañeros. Marcos Porras es un aparentemente representante de Venezuela del gobierno de Juan Guaidó, un gobierno espurio ilegal igual que el de Juan Orlando Hernández. Vamos a hablar con él precisamente de esta, aunque es una perorata que se tiene, un guión bien establecido, lo escuchamos. Una razón. Bueno, lo, lo dejo atacar porque. Señor, yo, yo eh, no un placer saludarle. ¿Por qué no quiere hablar con nosotros? Porque tienen una tendencia ideológica la cual no comparto. ¿Y, y la suya, usted es de un gobierno legal o ilegal? Muy señor. amable, muy amable. Usted ¿Por qué es el ilegal? Discútenme. Perdón, pero. No, ¿Y si viene no, acá? Es que porque, yo, no, yo no voy a hablar con usted. ¿Por qué solo viene a hablar de Ale, lo que me... le interesa? No, yo no voy a hablar porque con usted. Usted, lo puso, usted le dijo usted no, le dijo que no, no hablará conmigo. Yo, no, yo no voy a hablar con usted. Pero, señor. No, yo, Marcos, porra, no voy a hablar con usted. Don Marcos. Y me disculpa, ¿verdad? Buenos días. Don Marcos, ¿y por qué no viene a hablar de eso? ¿Por qué no viene? esas cosas bonitas porque no viene a hablar de las cosas eh, hablan de un montón de cosas que, que quemaron favor, favor, que quemaron, quemaron un montón de comida pero ustedes aquí, queman la gente aquí, viva ah, queman la gente viva no es verdad ¿A? y aquí van a quemar también aquí van a quemar también y usted que ¿No me puede señor soy tranquilo que qué, qué, qué carrera la que lleva porque porque por qué tiene tu carrera estúpido como te golpeaste y cuál es el problema y por qué si te puedo